En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Camila Camila Gamboa, que nos acompaña de Colombia. Permítanme leer brevemente su, su reseña biográfica. Camila es doctora en filosofía eh, en Binghamton University, en Estados Unidos, con maestría en filosofía de la misma universidad y pregrado en Derecho en la Universidad del Rosario de Colombia. Es profesora asociada del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Paz y Conflictos de la Universidad de Rosario, ex Fulbright, integrante de la Asamblea de la Comisión Colombiana de Juristas, del Comité Académico de la Alianza por la Paz, de la Fundación El Nogal, de la RLAJT y vicepresidenta de la Sociedad Colombiana de Filosofía. Sus campos de investigación se centran en las relaciones entre la justicia transicional, la democracia, la memoria y los sentimientos morales. Entre sus más recientes publicaciones se encuentran The Transitional Justice Framework, agreed between the, perdón, between the Colombian government and the FARC EP. Eh, Camila eh, Gamboa, en coautoría con Fabio Díaz, en Truth, Justice and Reconciliation in Colombia, Transitional eh, from Violence, en Rutledge en 2018. Eh, otra más, Los Silencios de la Guerra, editora Camila y María Victoria Uribe, colección Janus, editorial de Rosario en 2017 una más las negociaciones de La Habana, hubiera sido posible replicarlas en la sociedad, como pregunta, en Utopía u Oportunidad Fallida, Análisis Crítico del Acuerdo de Paz, en ediciones que este es, en fin, en 2017, eh, algunas más que tienen que ver con el rol del perdón interpersonal en los contextos de justicia transicional, en Conformando Mal, Confrontando el Mal, perdón, ensayos sobre violencia y democracia, y reflexiones sobre los riesgos del uso del perdón interpersonal en la construcción de la memoria social, en intervenciones filosóficas en medio del conflicto. Debate sobre la construcción de paz en Colombia hoy, en el 2016, y un análisis del marco jurídico para la paz. Pregunta, ¿una ley para quienes En aristas del conflicto de 2014. Muchas gracias Camila por estar aquí, te dejamos el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por estar presentes. Hoy, el último día que tenemos eh, sesiones, eh, quisiera en primer lugar pues, dar las gracias a todas las organizaciones que hicieron posible este evento eh, y especialmente quisiera darle las gracias a Lucía Chávez y a su equipo eh, eh, por la organización del evento y por hacer posible que estemos aquí reunidos y reunidos también los de la red. Eh, eh, lo que a mí me gustaría eh, digamos, hablar en, en esta mañana es respecto de ciertas iniciativas oficiales eh, que se han hecho en Colombia para investigar el conflicto armado colombiano que como ustedes saben es un conflicto armado de mucho tiempo, casi 60 años eh, y pues esto pues, ha producido una cantidad de investigaciones. Pero me voy a referir a unas investigaciones de carácter oficial porque son investigaciones que han impactado la manera como los colombianos miramos el pasado y miramos nuestra propia identidad. Y me gustaría ya eh, terminar con, eh, con eh, dos eh, investigaciones específicas profundamente importantes para el caso colombiano que es el Grupo de Memoria Histórica, hoy Centro de Memoria Histórica que es el primero que aparece en el modelo de justicia transicional que se adoptó en Colombia a partir del 2005 y en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de La Habana que aparece en el punto quinto del Acuerdo de La Habana y que aún no ha empezado a funcionar y simplemente mostraría, digamos, como cuál es su mandato, cuáles son sus objetivos eh, e igualmente, digamos, cuáles son los retos que aparecen para esta, para, esta, eh, para esta comisión. Eh, lo primero que me gustaría señalar es que eh, en Colombia han existido muchísimas comisiones de investigación histórica acerca del de origen del conflicto, de sus causas, de los factores y de las consecuencias y los efectos que ha tenido en Colombia. Han existido por lo menos... 12 oficialmente y han existido además algunas regionales. Estas comisiones no son comisiones de la verdad, tampoco han sido comisiones extrajudiciales en el sentido de que luego se recopile unas pruebas para llevar a unos juicios criminales, sino han sido realmente de carácter histórico eh, y la mayoría han sido eh, de origen de decretos presidenciales muchas veces escogidos los comisionados por el propio gobierno, aunque no en todos los casos. Y me voy a referir a dos que efectivamente han marcado, digamos, la manera como nosotros colombianos asumimos la violencia y miramos nuestro pasado. La primera es la Comisión Investigadora de 1958. Esta es una comisión muy interesante que surge luego de un eh, momento de violencia muy grande que hay en Colombia. Entre el año más o menos 48 al 58, que fue una violencia de carácter partidista entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, que siempre se disputaron el poder. Eh, y una de las cuestiones que siempre ha ocurrido en Colombia es que la disputa del poder político, en el caso, digamos, de estos dos partidos, siempre acudía a la legalidad y a la violencia. O sea, es una cuestión, es como la doble cara, digamos, de lo que ocurre en el caso eh, colombiano. Después de que, de que realmente eh, hay una violencia tremenda, especialmente en muchas regiones de Colombia, causada por los líderes de los, de los dos partidos políticos, se llega a un acuerdo. Y es un acuerdo que incluso, eh, digamos, algunos de los investigadores han dicho es un pacto de caballeros. Dijeron, definitivamente no logramos hacer lo que queríamos, causamos una violencia grandísima en muchas partes, hay una cantidad de muertos por todas partes y lo que vamos a hacer es un pacto. Y ese pacto consistió en que, dijeron, vamos a olvidar ese pasado, no nos vamos a hacer responsables por eso que ocurrió y lo que vamos a hacer es que vamos a repartirnos el poder por 16 años. Una vez el Partido Conservador, otra vez el Partido Liberal y lo que tenemos que hacer conservadores y liberales es votar por los unos y los otros. En efecto, eso terminó la violencia, digamos, eh, tal como estaba, pero el problema es que no hubo responsabilidad por parte de los actores que habían causado la violencia, ni colectivamente, ni individualmente, ni tampoco aparecen las víctimas. Las víctimas en ese momento en Colombia, pues simplemente eran algo que había pasado durante el conflicto, pero no aparecían identificadas y visibilizadas eh, de acuerdo con lo que había ocurrido. Eh, en esa comisión, entonces, lo que se hizo fue... Más bien era una comisión que en efecto tenía investigadores, eh, hay uno de ellos de, al cual me voy a referir luego que es eh, Germán Guzmán, que era jesuita, era investigador, era sociólogo y hicieron investigación de campo y por, en, para muchas personas fue la primera vez que se acercaba el gobierno a las víctimas a hablar sobre la violencia. Hay como 20.000 testimonios que se recopilaron eh, por parte digamos, de este investigador y eh, pero la cuestión no fue hacer reformas estructurales que ha sido el problema colombiano. Colombia digamos el problema de Colombia es un problema de exclusión política de muchos grupos, un problema de tierras y un problema digamos estructural de injusticias sociales. Eso no, digamos, no se tocó y se pensó más bien como en una pacificación y una visión asistencialista en el campo y de cómo se podían en un momento determinado restituir ciertas tierras que los campesinos habían perdido, pero nada más. Eso es, digamos, como lo que pasa aquí. Ese informe además, digamos, fue confidencial, fue para el gobierno, pero algo que pasó extraordinario es que Germán Guzmán y otros dos investigadores muy importantes en Colombia, Borda y Humana Luna, hicieron dos libros sobre la violencia en Colombia basados en los testimonios que Germán eh, Guzmán había recopilado. Esos dos libros para Colombia son, digamos, un hito y un paradigma de lo que fue la violencia en Colombia. Cualquier persona, digamos, que es colombiana, de alguna manera, ha pasado sus ojos por esos libros. Y esos libros, eh, de alguna manera, nos dieron cuenta de qué era lo que había ocurrido, de los horrores, de las tragedias, hay fotografías descripciones del tipo de violaciones que se hacían contra las personas tanto del partido conservador como del partido liberal y hay dos cuestiones que son interesantes de mirar primero que se habló de la violencia con b mayúscula la violencia entonces nombrar algo como la violencia hace que como que todo lo demás que se es violencia sea de alguna manera algo que hay que comparar con esa gran violencia eh, y otra cuestión que además es interesante es que eh, aparece la violencia pero no aparecen actores ni instituciones, entonces muchas personas cuando hablan, rememoran esa época, hablan de la violencia como algo abstracto que originó todo esto, un evento pero sin responsables. Y eso es una cuestión que también es interesante. Otra cuestión pues, que también es interesante, pero eh, es también como que se habló como de enfermedad, más que como que era una enfermedad y que había que sanarnos. Y bueno, toda, toda esta cuestión era, era como el lenguaje que se utilizaba. Después de esto, ahí en el 87, eh, en los años 90, desde los 80 a los 90, Colombia sufre una violencia generalizada muy grande, en parte porque el origen de las guerrillas tiene que ver con el Frente Nacional que impidió que otros partidos políticos participaran en la política pero aquí hay, ya no es una violencia partidista sino hay diversos actores aparecen guerrillas, narcotraficantes, paramilitares sicarios, fuerzas militares y delincuencia organizada y se encuentra traslapada o sea, no hay posibilidad de mirar si es violencia ordinaria o violencia de alguna manera política y muchos conflictos regionales que tienen, digamos, modalidades muy distintas, la manera como se originaron y los efectos de, de la violencia en cada una de estas regiones. Aquí entonces aparece eh, un mandato de la Comisión y es también hacer, digamos, un balance de lo que ha pasado del de conflicto, eh, pero también es prospectivo. No mira responsabilidades, sino lo que piensa es qué es lo que tendríamos que hacer. Y está conformado por los investigadores más importantes en Colombia, que fueron nombrados, digamos, en la comisión eh, y que, de alguna manera, tenían un perfil, un talante totalmente investigativo y lo que ellos señalaron es a que hay que hacer unas reformas estructurales y hay que hacer una transformación cultural para, digamos, ir hacia una democracia. Eh, los comisionados eran escogidos por el gobierno y tuvo un impacto muy interesante en varias cuestiones que para los colombianos son muy importantes. Primero, la Constitución del 91, que fue una Constitución que realmente fue eh, muy de avanzada, eh, donde hay derechos individuales, digamos, civiles y políticos, pero también se contempla el desarrollo de los derechos sociales, económicos y culturales. Se plantean una cantidad de acciones para que las personas puedan, de alguna manera, frente al Estado, obtener derechos tanto a nivel individual como a nivel colectivo cuando hay violaciones graves de derechos, digamos, de derechos humanos. Eh, y eh, esta constitución, además, entonces hizo que los gobiernos siguientes pensaran como en unas transformaciones institucionales que había que hacer eh, en el Estado. Eh, también se inician los diálogos con la guerrilla, eh, los gobiernos a partir de, Virgilio, eh, de Belisario Betancourt en adelante todos tuvieron diálogos con las guerrillas, hubo muchos digamos grupos que se desmovilizaron y entraron a la vida civil, otros no, como las FARC que, es el, eh, que se va a desmovilizar hasta el, hasta el año pasado y es el ELN que continúa digamos allí eh, eh, pero de todas maneras aparece todavía una visión que es recurrente en nuestro eh, estado y es acudir a la, digamos a los militares de alguna manera el orden público estaba en manos de los militares hubo muchos estados de excepción donde se podían tomar medidas desde el punto de vista del presidente para conjurar, digamos, el orden público y hay como una indeterminación entre lo que es la protesta social y lo que es, digamos, lo que hacían los grupos guerrilleros y eso pues tiene muchísimos problemas y se cometen, obviamente, muchísimas violaciones. Ahorita, entonces, después de esto, viene, eh, pues hay, como les digo yo, muchas otras comisiones, pero hay una que es muy importante, que es el Grupo de Memoria Histórica, hoy Centro de Memoria Histórica. Cuando se comienza a utilizar el modelo de justicia transicional, en el caso colombiano, que es a través de la Ley de Justicia y Paz, se crean varias instituciones. Uno es un sistema penal para eh, de alguna manera juzgar a los perpetradores que la mayoría de ellos eran de las autodefensas unidas de Colombia que eh, pues, en algunos casos eh, son como los paramilitares porque se hace un acuerdo con el gobierno, un acuerdo de alguna manera muy mal hecho, eh, con una cantidad digamos de problemas desde el punto de vista de jurídico pero también de garantía de los derechos eh, de las víctimas y se crea el grupo de memoria histórica, y ese grupo de memoria histórica tiene a su cargo la idea de buscar el origen y evolución del conflicto y de promover una verdad histórica, una verdad que de alguna manera sea un relato más generalizado en donde se dé cuenta de qué fue lo que ocurrió, pero donde se dé prioridad a las víctimas y de alguna manera haya eh, un relato que contrarreste muchos de los relatos que hay en contra de las víctimas o en contra de, de injusticias estructurales que siempre han existido en Colombia. Eh, estos, eh, digamos, también son investigadores. Muchos de los investigadores de la Comisión del 87 pertenecieron al Grupo de Memoria Histórica, pero había eh, un grupo muy interdisciplinario de investigadores independientes. Eh, y eh, aquí lo que ellos hacen es una apuesta por visibilizar a las víctimas, porque estaba la Jurisdicción Especial para la Paz, que era la que, digamos, eh, juzgaba a los perpetradores, que tenía, digamos, unas asimetrías muy grandes para la participación de las víctimas dentro del proceso. Eh, y había mucho poder de facto y también, de alguna manera, de las normas eh, en favor de los perpetradores. Y entonces lo que quiso hacer el Grupo de Memoria Histórica es, vamos a dar prioridad a las víctimas y vamos a hablar de lo que han sufrido las víctimas en Colombia. Entonces, en ese sentido, ellos escogieron unos casos emblemáticos, especialmente masacres. En Colombia, como ustedes saben, hay como 1.749 masacres que están, digamos, informadas. El 60% de ellas causadas por los paramilitares, 30% por la guerrilla y el resto por las Fuerzas Armadas. Y ellos lo que dijeron es, vamos a mirar unos casos emblemáticos que nos permitan a nosotros mirar qué es el contexto de la violencia en Colombia en general, pero también hacer un relato en donde se muestre lo que ha pasado con las víctimas, se muestre lo que han hecho los victimarios y se responsabilicen a las instituciones. No es una comisión extrajudicial, es decir, esto luego no se iba a llevar eh, a los juicios, eh, y es una comisión de investigación, tampoco era una comisión de la verdad. Y esta comisión tuvo un impacto muy, muy importante en, eh, ese grupo de memoria tuvo un eh, impacto muy importante. En la academia, pero también entre las víctimas, porque por primera vez muchos de sus informes hablaban de lo que les había pasado a ellos. Inicialmente las víctimas tenían mucha desconfianza frente a estos investigadores, pero cuando comenzaron a salir las investigaciones comenzaron a comprender que efectivamente se estaba reconociendo el daño, se les estaba reconociendo como ciudadanos y ciudadanos a las cuales se les había vulnerado el derecho y además se hacía un contexto histórico de todo lo que había pasado y se contrastaba la información de lo que decían las víctimas frente a lo que decían los perpetradores. Y siempre estaba como la voz del investigador, de alguna manera diciendo, aunque los perpetradores dicen esto y esto y esto, en realidad a las víctimas les pasó esto y esto y esto. Entonces fue, digamos, en ese sentido ha sido muy importante eh, estos informes son temáticos algunos tienen que ver con justicia y paz es decir, con lo que pasó eh, en, en ese primer modelo de justicia transicional de género, de los casos emblemáticos que son las masacres cometidas por los diferentes actores armados de despojo, de desplazamiento de resistencia y hay uno muy interesante de, de conceptual y de metodología porque también la idea fue nosotros no vamos a producir todos los informes los informes también los producen muchas de las experiencias de daño que han sufrido las víctimas y había unas experiencias digamos ya muy consolidadas que lo que hicieron fue como incorporarse acá y además también unas cátedras eh, para eh, digamos hablar sobre estos informes en los colegios, en las universidades eh, al principio hubo como crítica Frente a la forma de socialización de los informes, eh, porque muchas veces se decía, pues el Estado aquí está un poco lavándose las manos, viene y pide, eh, digamos, reconoce políticamente su responsabilidad eh, y qué pasa pues con las víctimas. Entonces, estos informes eh, se presentan por lo general el Día de las Víctimas, que es el 9 de abril, que, fue, que es una fecha, digamos, histórica en el caso colombiano que fue la muerte de uno de los líderes populares más importantes del liberalismo en el 48, y ahí se presentan los informes, que son muchísimos. Los invito además para que entren a la página del Centro de Memoria Histórica y ustedes podrán ver, inicialmente eran 12 informes, después fueron 24, cuando, eh, cuando es el informe final, el Basta Ya, y el Basta Ya es un informe que muchos de los estudiantes universitarios eh, han leído en sus clases, diferentes clases, y que eh, han leído también, digamos, las personas, eh, digamos, en Colombia. No puedo con esto decir que pues, la mayoría de colombianos esté informado sobre nuestro pasado, pero sí, digamos, eh, influyó pues, bastante. Eh, y ya para terminar, está la comisión de esclarecimiento de la verdad. Y además, como ustedes ven, es verdad, convivencia y no repetición. Eh, la idea aquí fue que cuando se hace el, el, el acuerdo, que ustedes pues obviamente deben haber eh, escuchado, entre el gobierno de Santos y las FARC, para que efectivamente ellas se desmovilizaran, eh, se hizo un punto, que es el punto 5 del acuerdo de La Habana, que es un sistema integral de verdad, justicia y garantías de no repetición. Y allí hay varias instituciones. Una de ellas es la Jurisdicción Especial para la Paz, que es a donde se van a juzgar a los actores, digamos, del conflicto, en donde está el Estado, las FARC, los, las fuerzas militares y terceros civiles que de alguna manera estuvieron involucrados en el conflicto. Está la Unidad de Víctimas de Personas Desaparecidas, está la Comisión de la Verdad y un sistema integral de reparaciones. Eh, es muy interesante también tener en cuenta que este fue uno de los mecanismos más eh, solicitados y demandados por las víctimas y hubo muchas organizaciones de víctimas que hicieron parte, digamos que eh, incidieron en el diseño actual que hay de la Comisión eh, de la Verdad. Y aquí la, la, el énfasis es en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Eh, hay una cosa que es interesante y es reconocer a las víctimas como ciudadanos esto digamos desde el punto de vista de nosotros, a uno le parece pues obvio pero que a nivel normativo y a nivel eh, de un acto legislativo que hace parte de la constitución se diga por primera vez que las víctimas son ciudadanos y que además son transformadores de nuestra sociedad es de alguna manera una cuestión profundamente digamos importante eh, y eh, tiene pues varias, digamos, como tiene como varios, uh, dentro de su mandato tiene varias cuestiones, pero hay algo que es muy importante y es cómo lograr que haya ciertos eventos del conflicto que han sido invisibilizados y que aparezcan allí. Entonces, pues ahí pongo pues, algunos eh, del paramilitarismo, sobre todo eh, financiadores y beneficiarios, que siempre ha estado invisibilizado, desplazamiento forzado, todo lo que tiene que ver con cultivo ilícito y drogas ilícitas y la manera de producción y también, muy, muy importante, los impactos sociales, culturales y económicos que tuvo el conflicto en la población, especialmente la más vulnerable y también los impactos que tuvo el conflicto sobre los combatientes y sobre sus familias y allegados. Eh, son 11 comisionados, me equivoqué, puse 12. Eh, fueron escogidos de manera por un organismo independiente eh, las personas presentaban su aplicación y los eh, grupos de víctimas coayudaban la presentación que se hacía y realmente todas son personas digamos que han trabajado mucho especialmente con víctimas eh, está el presidente que es Francisco de Rú, que es una persona muy conocida en Colombia que tiene mucha legitimidad y que trabajó desde los años 80 en las comunidades de paz en el Magdalena Medio y logró que en un momento determinado se volvieran comunidades neutrales en donde no podría entrar ni guerrilla, ni paramilitares, ni ejército. Eh, aún no ha empezado a funcionar, tiene eh, tres años, digamos, de, de mandato y la metodología, pues obviamente, pues ciencias sociales, enfoque territorial, definencial y de género, eh, no está en psicosocial, pero en la Comisión Colombiana de Juristas se está, pues, pidiendo que obviamente también lo tenga. Rápidamente voy a hablar como sobre retos y balances. Eh, primero, es un mandato muy ambicioso, pero no empieza de cero. Ya como ustedes ven, hay digamos ya algo acumulado también de experiencias, de investigaciones. Lo importante es ver cómo van a ellos a incorporar todas estas investigaciones que ya han existido en esta comisión, que es una cuestión, digamos, importante. Hay, digamos, una cuestión, y es que las víctimas le tienen más fe y legitimidad a la comisión que, al, que, a la, que a la jurisdicción especial para la paz. Entonces, tienen muchas expectativas desde el punto de vista de cómo se va a crear una verdad y, digamos, una memoria histórica que, de, que, que les haga justicia. Entonces, la, todos quisieran de alguna manera participar, pero entonces, pues, la idea es cómo lograr, digamos, como que efectivamente todas las víctimas tengan la posibilidad pues, de acudir a la comisión y de hablar sobre lo que les pasó, sin que sea una cuestión instrumental, sin que sea simplemente una cuestión dentro de un informe y nada más, y que salga realmente, se reconozcan como personas y se reconozcan sus daños. Eh, también cómo lograr que esas, esos testimonios sean conocidos en general por toda la sociedad colombiana, eh, porque obviamente cuando yo hablo, digamos, de que muchos conocemos y todo eso, pues claro, hay grupos, digamos, interesados en que esto se conozca, pero hay la mayoría, como pasa en todos los países, eh, que probablemente nunca han accedido a esta información. Una de las cuestiones que se piensa en el acuerdo es que en el sistema educativo colombiano de, eh, digamos, de, de los colegios y de las universidades necesario, en las universidades ya está, en las universidades es una obligación la Cátedra por la Paz, que tiene, digamos, todos estos componentes, pero que también desde los niños, digamos, empiece a entender qué fue lo que pasó. Porque parte de lo que pasa en Colombia es que no tenemos, no conocemos nuestro pasado. Eh, y eso pues hace que tengamos, obviamente, eh, una identidad extraña y que tomemos decisiones con base en unas ideas a veces muy simplistas acerca de lo que pasó. Eh... eh pues entonces en este sentido es cómo lograr esto y cómo lograr además, hay unas contranarrativas eh, que se han difundido eh, en Colombia eh, en contra de las víctimas, en contra de la misma guerrilla, eh, cómo hacer para que haya unos relatos generales que den cuenta efectivamente de lo que sucedió y que efectivamente se haga justicia y se pueda, digamos, tener como un relato obviamente más democrático y crítico frente digamos, al pasado. Eh, hay otra cuestión digamos que tiene que ver con la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, y es que en la Jurisdicción Especial para la Paz pues hay más una verdad jurídica, eh, aunque obviamente también hay una verdad histórica, y en el otro más una verdad histórica. ¿Cómo hacer para que existan vasos comunicantes? Y aquí a veces lo que pasa es que cuando uno ve la legislación eh, no hay tanta claridad de la manera como, eh, digamos, Alguien que tenga que ir a la Jurisdicción Especial para la Paz, luego está obligado a ir a la Comisión de la Verdad. Eh, ¿Cuáles son los costos de no acudir ahí? ¿Qué obligaciones tiene? ¿Dónde está la espada de Damocles frente a alguien que obtiene unos beneficios penales para que luego efectivamente vaya a la Comisión? Para evitar que en un momento determinado sea la Comisión para las Víctimas y la Jurisdicción Especial para los Perpetradores y no haya vasos comunicantes. Hay unos riesgos por fuera del acuerdo que son los que en este momento creo que a la mayoría de las personas que están en favor de la paz tenemos más miedo. Y es un contexto político eh, complejo, porque seguramente cuando el gobierno de Santos hizo pensó en, en hacer el proceso de paz, pensó probablemente que iba a ser mucho más sencillo llegar al acuerdo final. Pero el acuerdo final, la discusión duró casi cinco años. Si uno piensa que son casi 40 o 50 años que existió las FARC, pues a la hora de la verdad no es mucho. Pero los tiempos fueron complejos porque el, en, en, en 2016 se termina el acuerdo final y en 2017 se, se comienza la implementación en el Congreso. Y entonces, aunque había un mecanismo que es el de fast track, de hacerlo más rápido, eh, ya los congresistas estaban pensando en las elecciones y la coalición que había de gobierno, que siempre estuvo perfecto, perfecto, vamos, el acuerdo el acuerdo, el acuerdo, ya comenzó a debilitarse, porque además ya no tenían mucho que sacar del gobierno que el gobierno estaba terminando y eso es peligroso porque pues en este momento eh, el acuerdo se han implementado algunas cosas, pero no la totalidad otra cosa que fue tremenda digamos para Colombia fue que el presidente consideró que era necesario acudir a un plebiscito y que en el plebiscito la, los colombianos dijéramos si queríamos o no el acuerdo. Y eh, hay unos partidos políticos que estaban en contra del acuerdo, que hicieron pues, una cantidad, diciendo una cantidad de cosas que no, son, no, eran, no eran verdad y ganó el no por 50 mil votos, pero en todo caso ellos se abrogaron y eso fue digamos, también complejo desde el punto de vista digamos, del Congreso que estaba implementando. Otra de las cuestiones que ha pasado es que la Corte Constitucional a veces ha sido como muy en favor del acuerdo y ha sacado, digamos, decisiones, sentencias que favorecen totalmente el acuerdo, pero hay veces que ha hecho cosas que no. Por ejemplo, el fast track, que era algo que ya había dicho que sí, es decir, un mecanismo mucho más ágil para que el Congreso decidiera, en un momento determinado dijo, bueno, pues no, y puso dos condiciones, y esas dos condiciones hicieron que los acuerdos pasaran mucho más lentamente eh, por el Congreso. Eh, y otras cuestiones. Entonces, eh, es muy ambivalente. Además, nosotros, como ustedes saben, en Colombia eh, eh, hay un fetiche hacia, la, hacia las normas. O sea, todo tiene que quedar en normas. Y entonces tenemos... Ustedes dicen el acuerdo y en el acuerdo está el acto legislativo, la ley estatutaria, los decretos, las normas, el reglamento interno que se acaba. De dar. O sea, es millones y millones de normas que a veces hacen también muy complicado entender, bueno, qué es lo que es decir, y hay veces que no, digamos que no es, no es tan fácil entender y si la Corte no ayuda en una interpretación eh, clara, pues obviamente pues también hay problemas. Hay otra cuestión que es muy interesante y tiene que ver... La justicia transicional es muy importante, pero la justicia transicional está ligada a otros dos tipos de justicia. Justicia distributiva, que es el problema, la causa, digamos, de, de todos los conflictos que hay en Colombia y de justicia como reconocimiento. Cuando uno mira los acuerdos, en el acuerdo 5 está justicia transicional, pero si uno mira los otros puntos del acuerdo, sustitución de cultivos ilícitos y... Eh, cómo resolver el problema de drogas, eh, participación política, que es también uno de los problemas más grandes, y reforma rural integral, ahí está todo lo que tiene que ver con injusticias estructurales colombianas de hace mucho tiempo. Si eso de ahí no se llega a implementar, aunque esto se implemente, no vamos a sacar nada, porque todas las injusticias distributivas y de falta de reconocimiento, pues no se van a, digamos, no, no se van a, y ese es, digamos, un gran peligro, digamos, que hay, además del peligro inminente que obviamente las FARC, que han cumplido con todos los acuerdos, es decir, se desmovilizaron, se fueron a las zonas a las que se les dijeron que se tenían que ir, custodiados extraordinariamente por los militares. Entonces, eso era una cuestión que valía la pena ver dos enemigos que en un momento determinado se estaban, de alguna manera, eh, estaban ya, digamos, como en la civilidad de las FARC, eh, se desmovilizaron y todo eso, pero también hay un peligro de que en un momento determinado, no los líderes de las FARC, pero sí los mandos medios y los rasos la guerrillerada como decimos nosotros, en un momento determinado se devuelva pues al monte o cambie de grupos, porque además en Colombia no se ha terminado el conflicto el ELN todavía está ahí y hay muchos grupos de paramilitares que siguen funcionando en el territorio entonces pues eso digamos es es una cuestión complicada. Vamos a ver qué pasa. Va a haber elecciones. Eh, el problema que tenemos muy grave es que eh, son en mayo y el Centro Democrático, que es el partido digamos que en este momento va a la cabeza, varias veces ha amenazado con que va a cambiar, modificar el acuerdo. Los que son menos radicales, los que son más radicales del partido, dicen que simplemente no va a haber, lo cual no es cierto. Pero de todas maneras, el hecho de que haya un nuevo gobierno eh, que en un momento determinado políticamente no esté interesado en que esto funcione, pues es grave Porque puede quedar, digamos, una justicia transicional, eh, pues, eh, digamos, tipo light, que haga ciertas cosas y donde no se le den los recursos suficientes para continuar y terminar. Y esa, pues, digamos, sí sería una cuestión muy grave. Y otra cosa que juega en contra de nosotros es que nosotros somos, eh, tenemos una identidad como trágica en donde siempre nos vemos como un, que todo lo peor posible nos puede pasar que no hay un futuro promisorio eh, y obviamente en un contexto así eh, ciertos discursos de odio eh, ciertas visiones eh, como las que aparecen en los, en los diferentes medios de comunicación calan profundamente y la gente las toma como si fueran ciertas y eso es muy peligroso en ese momento que cuando el resto del mundo nos aplaude y nos dice ¡qué maravilla!, lograron por fin que la guerrilla más antigua del mundo esté en la civilidad, que tenga unos escaños en el Congreso, que participe políticamente y ustedes están es, pensando en cómo destruir los acuerdos. Entonces, es como, digamos eso. Y lo que puede suceder es, o que bien ganan, digamos, los partidos que están eh, en, en pro de los acuerdos, que sería fantástico porque eso pues implica una continuidad, así la Corte Constitucional, otra vez las leyes, haya dicho que por los tres años consecutivos a los acuerdos de paz hay que implementarlos, es decir, está la obligación constitucional de hacerlo, pero políticamente pues se en que los partidos pueden hacer otras cosas, o una visión profundamente retardataria que no está interesada en que los acuerdos se cumplen porque pierden privilegios y, se visibilizan como responsables, porque aquí hay muchos grupos, digamos, de empresarios, eh, de políticos que estuvieron involucrados, que se, se beneficiaron del conflicto. Eso sería lo que tengo por contarles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Camila. Yo creo que, sin duda, a todas las personas que que vivimos en México, nos resuena mucho de lo que has dicho. Este, yo creo que ya es momento que vayan preparando sus papeletas para preguntas, eh, comparaciones inevitables, etc. Eh, le voy a dar ahora el turno de la palabra a Carlos. Carlos Antaramian, licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, Maestro y doctor en Antropología Social por el Colegio de Michoacán y ha trabajado en el CIESAS y en el Colegio de Michoacán en donde realizó una investigación sobre el espíritu del martirio en el 24 de abril, hablando de, de personalidades trágicas, ¿no? como decía Camila, hablando de identidades trágicas, bueno, seguro Carlos ahora va a poder vincularlo con el espíritu del martirio. Eh, sus, sus temas y líneas de, de investigación abordan eh, la conmemoración del genocidio armenio en la diáspora, eh, es un tema del cual prepara un libro ahora mismo para, para este año. Recientemente fue coordinador del dossier Kurdistán, publicado por la revista Istor en octubre del año pasado, realizó el documental Los armenios en la merced, es un documental de 2012, y publicó Del Arad al Popocatépetl. Los armenios en México, esta es una publicación del 2011. Ha sido curador de diversas exposiciones sobre Armenia y el genocidio armenio y además ha publicado diversos artículos y capítulos sobre temas de Medio Oriente y sobre las comunidades armenias en general. Entonces, yo creo que Carlos, con, con su exposición ahora y con lo que acaba de comentarnos Camila, da eh, una buena pauta para entender cómo los contextos internacionales pueden ayudarnos a hacer lecturas más contrastadas y de hilaje más fino para entender la realidad nacional que tenemos. ¿no? Entonces, adelante Carlos. Muchísimas gracias Tania. También quiero agradecer a América, a Andrés, a la gente de Fundar por esta invitación a participar en tan interesante foro. Yo titulé a mi presentación política de memoria entre las comunidades armenias de Sudamérica en relación al genocidio armenio. Eh, desde hace unos 10 años he estado trabajando cómo los armenios conmemoran eh, el genocidio, específicamente en el 24 de abril. Eh, y esto me ha llevado a hacer trabajo de campo en Uruguay, en Brasil, en Argentina, y también en Armenia y en Turquía. Bueno, los armenios, eh, siempre, casi siempre que trato o que doy una exposición sobre los armenios debo de explicar un poquito de cómo es, eh, qué terminaron en estas comunidades alrededor del mundo. Los armenios son un pueblo indoeuropeo que vivía entre tres imperios, el Imperio Otomano, la gran mayoría, el Imperio Persa y el Imperio Ruso, esto para finales del siglo XIX, desde 1375 los armenios no tenían un estado cristianos desde el año 301, cuando se convierte Tardat, entonces es el primer estado cristiano, aunque eh, separados de la ortodoxia desde el año 451 son autocéfalos. Pero bueno, ya para el siglo XIX, con eh, el surgimiento de los nacionalismos modernos, los armenios eran una, este, un grupo al que se le cargó todo el peso de eh, ser los culpables de los males que aquejaban al imperio otomano un poco como lo que hace Trump con los mexicanos en Estados Unidos siempre hay un chivo expiatorio al que hay que culpar entonces, eh, hace 1894 el sultán Abdul Hamid lleva a cabo una serie de masacres en la que mueren entre 100.000 y 200.000 armenios en las provincias orientales del Imperio Otomano. Algunos de ellos migran, de hecho uno de los primeros armenios que llega a México es víctima de estas masacres en Diyarbakir. Eh, salieron mm, muchas uh, litografías, fotografías también en los diarios de Europa que se replicaron también en México. El sultán Abdul Hamid en 1908 y entra un gobierno, el gobierno de los jóvenes turcos, también ultranacionalista, que mantiene también esta política chovinista en contra de las minorías del Estado. En 1909 hay una, un pogromo, una especie de ensayo de genocidio en el que no murieron tantos, 25 a 30 mil armenios, este, pero esto sería algo que llevaría ya cuando el Imperio Otomano entra a la Primera Guerra Mundial, aliado de Alemania y de Austria-Hungría Austria y en contra de Rusia, Francia e Inglaterra, a culpar ahora sí a los armenios de una sedición, de ser traidores al Imperio Otomano y entonces empieza una política de exterminio que con el tiempo se llamaría genocidio, todavía en este momento no existía la palabra y es en la madrugada del 24 de abril en que se llevan a los intelectuales, a los diputados, aquellos que tuvieran una pluma, que supieran escribir muy bien. Y entonces es el momento en que tenemos a nuestros primeros desaparecidos, digamos, del de genocidio de 1915. Entre 300 y 600, algunos hablan hasta de 2000, se los llevan a Ayash, en el centro de Turquía, y no regresan. Uno de los pocos que consigue regresar es Comitas Bartabed, un musicólogo, pero llegó en tal condición que fue internado en un manicomio. Eh, posteriormente, entonces, se lleva a cabo esta política de deportación hacia el desierto sirio, donde actualmente controla el Daesh, el, el, el Estado Islámico, y eh, aunque anteriormente ya se habían llevado a todos los hombres este es uno de esas caravanas de deportación de los hombres porque habían sido requisados para el servicio militar pero este, en realidad se los llevaron a un exterminio quedaron sobre todo mujeres, niños y ancianos que eh, poco a poco fueron también deportados se calcula que de los 2.100.000 armenios que habitaban en el Imperio Otomano, un millón y medio fueron exterminados, es decir, casi dos terceras partes de la población armenia. Este, efectivamente, pues si hay una identidad trágica, eh, los armenios hablan de este momento como la pieza fundacional de su nueva identidad que eh, estarían construyendo posterior al genocidio, aunque los armenios tienen unos 3000 años de historia, los cuatro años del genocidio son sin duda algo que los ha marcado porque todo armenio que ustedes conozcan tiene ancestros que fueron exterminados en eh, el genocidio armenio entre 1915 y 1918, aquí en este mapa vemos la población armenia para en 1914, los círculos anaranjados es las áreas de mayor exterminio y ya para 1926, como pueden observar, ya no había armenios en las provincias orientales o ya no se consideraban armenios porque muchos entraron en esto que podría ser los criptoarmenios negaban su identidad, se convirtieron al Islam, poco a poco algunos salían, se iban uh, uh, como migrantes a Turquía y ahí volvían a, a, a hacer a, a, o aflorar su identidad escondida u otros le transmitieron a sus nietos en, uh, en, como una novela muy interesante de mi abuela eh, que, que Shetin habla de cómo este, ella un día le hace esta confesión y pues para ella fue algo que la transformó saber que su, armenia, su abuela era armenia pues eh, de hecho implicaba que ella también tuviera esta posibilidad eh, ya para 1900 octubre eh, si bueno, Siria empieza, digamos, el 24 de abril. El New York Times reporta que ya hay 800.000 armenios exterminados. Eh, el resto de la población que no murió llega a campos de refugiados. Este, ahí es uno de los momentos también más importantes de refugiados en Siria, aunque... Eh, si les enseño este mapa y le cambio la fecha, ustedes también entenderían que es lo que está pasando ahorita, la historia no se repite. Pero a veces tiene algunas cosas que son muy similares, como este momento en el que eh, llegan muchísimos refugiados a Líbano, a Siria, que están esperando salvoconductos para poder migrar este, a cuentagotas, llegan y ellos eh, encuentran refugio en... Para el caso armenio, en Grecia, en Francia, después en los Estados Unidos. Este, actualmente, pues es Canadá, Australia, la misma armenia ha recibido 30.000 refugiados de Siria. México, ¿saben cuántos refugiados ha recibido? Nueve. Eh, y es un país refugio, nos, nos cuentan muchas veces. ¿no? Este, entonces, hay tres hitos que pasan en este momento. Eh, el primero es... Uh, eh, el genocidio de 1915 a 1918, después se crea una primera república de Armenia en el territorio que era parte del Imperio Otomano, el 28 de mayo de 1918, que dura hasta el 29 de noviembre de 1920, comandado por uno de los grupos políticos más importantes, la Federación Revolucionaria Armenia, y después viene la sovietización de Armenia el 29 de noviembre, y entonces Armenia se hace soviética hasta 1991. Pero aquellos sobrevivientes que ya estaban dispersos, que ya habían encontrado refugio en, uh, en Francia, algunos ya también en América, este, empiezan a conmemorar a los mártires, a sus familiares exterminados en el, a partir del 24 de abril y establecen esta fecha como eh, el hito, como la fecha en la que habría que recordar a estas víctimas eh, del de gobierno joven turco. Hay una resolución eclesial, este, los armenios eh, tienen su patriarca supremo, eh, que está en Nechmiatzin, en un pueblo muy cerca de Yerevan, y entonces es digamos, el papa armenio, el católico se llama, el que reconoce que esa fecha va a ser la de conmemoración del genocidio se hacen misas solemnes en las iglesias y hay una memoria por los mártires se utiliza especialmente este concepto de martirio porque se está comparando a estas víctimas con lo que vivió eh, cristo en el golga en el Gólgota. y además hay una tradición muy importante en la iglesia armenia eh, del mártir eh, entonces tenemos, esto es lo que les voy a hablar más adelante, eh, tres cortes condensadores. Hay un momento de estas conmemoraciones alrededor del mundo, que es lo que yo he llamado conmemoraciones silenciosas entre 1921 y 1964. Después tendríamos unas uh, las manifestaciones en busca del reconocimiento a partir de 1965 Después, algo que he llamado las ejecuciones de los mártires terroristas, ahorita les explico, del 75 al 88, se regresa a esta conmemoración en busca del reconocimiento y en el 2015 hay una transformación muy importante, simbólica, que hace la Iglesia armenia, que estos mártires son considerados santos y entonces ya, hay una, ya no hay una misa de requiem, sino ya este, se eh, glorifica. A, a las víctimas porque ya son considerados, entonces, que están contemplando la gloria de Dios. Eh, en, uh, en 1919 eh, ya está ocupado el Imperio Otomano y eh, son juzgados, por una corte marcial, los responsables del de genocidio armenio, Yemal Pasha, Enver Pasha y Talat Pasha, este, se supone que iban a, fueron condenados a muerte, pero eh, se les dio ciertas facilidades y ellos terminaron eh, eh, exiliados o eh, este, uno logró salir también para convertir a los comunistas en, uh, en Asia Central. Pero los armenios crearon entonces un movimiento que fue llamado Némesis, la diosa de la justicia retributiva, y los encontraron y los mataron. Es un movimiento terrorista temprano, eh, los armenios los llaman los justicieros, y este sería también un, un punto bien importante porque aquellos eh, responsables del genocidio que no pudieron ser juzgados, bueno, los armenios los encontraron y los mataron, los sobrevivientes, muchos de ellos sobrevivientes, de hecho hubo un juicio en uh, Berlín uh, en contra de Tellyrian en 1921 y Telirian uh, lo que dice el uh, tribunal alemán es que no es culpable porque eh, este personaje había matado no solo a toda su familia sino que ya había sido condenado a muerte. Entonces empiezan estas conmemoraciones. Este, las comunidades ya lograron instalarse de a poco, sobre todo en Francia, pero también en los Estados Unidos. En Estados Unidos hay una serie de restricciones en, la, en contra de la población armenia, como en contra de toda la población asiática a partir de 1917 hasta 1927, y eso hace que muchos de los armenios tengan una especie de desvío e instalen comunidades en Brasil, en Argentina, en Uruguay en Venezuela, no en Colombia, porque ahí también hubo restricciones para los armenios. Eh, y entonces aquí conforman estas comunidades y una de las piezas claves... Eh, es la conmemoración el 24 de abril, aquí tenemos una foto probablemente en uno de los cines que estaban muy cerca de La Merced y entonces ahí se está recordando a las víctimas caídas eh, por los jóvenes turcos, se rita, se recita, se canta se habla del sentido de estar conmemorando, pero eh, durante toda esta época son conmemoraciones internas no hay ningún interés de que el estado en el que están viviendo reconozca el genocidio, es fundamentalmente un momento en el que se está enseñando a los armenios que nacen ya en la diáspora a la cultura armenia que tiene sin duda como pieza fundamental el martirio eh, y es a partir de 1964 en que tenemos una transformación eh, empieza en Armenia con estas manifestaciones porque buscaban que la lengua armenia fuera reconocida también, porque ya el ruso estaba en el régimen soviético pues absorbiendo gran parte de, de las enseñanzas uh, este, profesionales en, en Armenia y entonces se buscaba que este idioma eh, tuviera un ascenso, cuando menos, en la educación y empiezan estas manifestaciones que conducen a un reclamo en contra de Turquía, este, buscando que reconozca Turquía el genocidio. Esta es una cosa también fundamental dentro de la historia del genocidio, mientras que los armenios están recordando a sus víctimas, el Estado turco ha negado que haya habido un genocidio este, y esto empieza desde 1918, como nos dice Fatma Mouye en un texto muy interesante, que habla como ya desde el momento en que están cometiendo el genocidio, lo están negando, porque eh, Talat Pasha, en una entrevista con el embajador estadounidense Henry Morgan Morgenthau, le dice, no hay un problema armenio porque ya no hay armenios. Este, en 1965 viene entonces esta transformación en las comunidades, sobre todo empieza en Uruguay, pero también en Líbano, en los Estados Unidos, en México, en la menor medida, porque la comunidad armenia de México es muy pequeña, pero es la transformación que le da la nueva generación ya nacida en los contextos del desplazamiento. Eh, ya son eh, habían, se habían educado, algunos de ellos llegaron a la universidad, etcétera a diferencia de las conmemoraciones que se hicieron en los primeros años, que eran los sobrevivientes del genocidio, esta nueva generación ya le da un nuevo contenido y se apropia del acto, lo resignifica y exige entonces al gobierno del que ya son ciudadanos que reconozca lo que vivieron en el Imperio Otomano. Empieza con la mesa coordinadora de Uruguay, en, de los armenios del Uruguay en 1965, que logra que el Estado uruguayo reconozca el genocidio armenio. Esto entonces empieza un movimiento para que otras comunidades también busquen que los estados en los que viven reconozcan el genocidio eh, eh, influenciado sobre todo por los juicios de Nuremberg, a diferencia de los armenios después del genocidio, bueno, hubo estos juicios en Constantinopla en 1919, pero no se logró que el Estado este, pagara o, o le hiciera justicia a, a los armenios. Surge también la palabra genocidio. Eh, la convención de, del genocidio de 1948, y sobre todo el accionar judío contra, el, contra Alemania. Viene entonces también eh, esta lucha en contra del negacionismo. En, en Turquía no solo no conocen muchos de ellos la historia del genocidio, esto no se enseña en ninguna escuela en, en el Estado turco, pero uh, se han hecho estudios y se cree que un 30% de los turcos sí tiene idea del de genocidio por la uh, historia oral. De, de su familia, algunos descendientes de criptoarmenios, pero otros sí han recibido enseñanzas de sus abuelos que le dicen, sí, efectivamente, aquí antes había armenios y pues ya no hay, y sobre todo actualmente que ya tienen un contacto con el exterior, con el mundo exterior turco, les ha permitido pues acceder a otras publicaciones para entender que lo que sucedió en Turquía en 1915 en contra de la población armenia, pero también griega y asiria, pues fue un, un genocidio. Eh, viene entonces un nuevo cambio para 1975, una nueva cohorte, una nueva generación, eh, los jóvenes, sobre todo eh, del Líbano, se dan cuenta que este reclamo que tiene la comunidad armenia en contra de las sociedades, en contra del Estado turco, pues no ha dado ningún este, resultado y entonces empiezan a realizar un pequeño grupo eh, actos terroristas, matan a diplomáticos turcos, empieza con Yanikian en Los Ángeles en 1973, después viene otro, la toma en 1983 de la embajada turca en Lisboa, los cinco jóvenes armenios que la tomaron se inmolan, también recordando que son unos mártires, como los mártires que murieron en el genocidio, y después hay una escisión dentro de estos grupos terroristas que termina este, ya siendo actos terroristas eh, en contra del de público en general como una este, bomba que se puso en, en París que mata a unas siete personas y entonces los mismos armenios ya también consideran que esto es un exceso que ya no está llevando a ninguna parte y los mismos armenios también tienen una condena hacia este movimiento, pero lo que sí lograron fue que eh, durante el 65 al 75, que muy pocos este, periódicos eh, res, eh, publicaran sobre el genocidio, a partir de 1975 se, eh, se ve evidentemente que ya empieza a hablarse del mismo. Eh, entonces hay, a partir de 1980, 88 esta lucha por el reconocimiento, Argentina, Armenia, Alemania, Bélgica, Bolivia, Canadá, son ya 22 países que reconocen el genocidio. Hace poco un embajador turco dice, bueno, pero en las Naciones Unidas hay 204 países y solo 22 lo han reconocido. Sí, efectivamente Kiribati, Nauru, San Vicente no han reconocido el genocidio, pero Alemania, Austria, Hungría, que fueron los aliados. De Turquía en el Imperio Otomano lo han reconocido y Alemania, particularmente, también eh, dijo que este, alem algunos alemanes habían tenido una participación en el, en el mismo. El Vaticano, obviamente, también lo ha reconocido. México, esto les voy a platicar si tenemos algo de tiempo, tiene una política muy interesante. Eh, tenemos tiempo. Eh, entonces. Esta es la iglesia de los mártires que se hizo en Deirzor en 1994, inaugurada por el católicos de la Casa de Silicia. esto también es muy complicado, hay dos católicos porque los armenios siempre se pelean, bueno, también tenemos dos papas como aviñón, eh, claro que ahora más o menos hay una este, unión, eh, pero ya para 2004 llega el ejército islámico y también eh, la destruye, como destruye también las fosas comunes que están en el norte de Siria. Yo tuve la oportunidad de recorrer algunas de ellas. En una se estima que hay 50.000 muertos este, y ahora están en manos del ejército islámico. Eh, en, para el centenario del genocidio vuelve un, un renacimiento, digamos, de la conmemoración. También muchos armenios se aproximan a estas comunidades, muchos armenios ya se habían asimilado, pero con el centenario hay una especie de retorno uh, y se reactiva la lucha por el reconocimiento. Eh, algo que también es particularmente interesante es que eh, el, los dos católicos declaran que pues ya no son mártires, ya no hay que tener una misa de requiem, sino ahora este, al ser santos, pues ya estamos glorificando su vida. Esto cambia también mucho de las formas de cómo se venía conmemorando, este, era algo, además de silencioso en los primeros tiempos, también era de congoja y de recordar, pero ahora ya debe de ser de gloria, y esto todavía no le queda muy claro a muchos armenios, porque pues cómo vamos a tener una celebración por estos santos, si lo que estamos buscando es justicia, ¿no? Pero bueno, católicos dicen que no van separados uno del otro. En México tuvimos uh, también en el 2015 una serie de actividades, tuvimos una exposición en el Memoria y Tolerancia sobre Armenia, una herida abierta. Este. Y aquí, pues, la presión de la embajada turca, además, el 24 de abril, que es una lucha interna por definir cómo se va a hacer la conmemoración entre los armenios, los diferentes partidos políticos, también es una lucha en contra de Turquía, sobre todo en, en Turquía, pero también en contra de las embajadas turcas que buscan minimizar a toda costa que lo que sucedió fue un genocidio. En México, entonces, el embajador turco logró que la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, ejercieran cierta presión con el mm, Museo Memoria de Tolerancia y a tres días de inaugurar nos quitaron el subtítulo. Eh, era Armenia una herida abierta a 100 años del genocidio armenio y este, pues, se tuvo que borrar. Eh, evidentemente es una sutil censura, como dice eh, la revista Proceso, pero hubo otras censuras. Este, yo organicé un ciclo de cine armenio en el Museo Nacional de las Culturas este, que se llamaba ah, Centenario del Genocidio Armenio y, y también por presiones eh, pues se suspendió con el argumento de que no había electricidad por 15 días en el Museo Nacional de las Culturas, bueno, eso fue algo que se dijo, eh, Casa Refugio Citlal también tuvimos una serie de, de lecturas este, de Baruján Bosganian y ahí también llegó una carta de la Embajada Turca diciéndole al director que no se debía entregar a presiones por parte de de los armenios, porque esto no ha sido reconocido por México, no ha sido reconocido por muy pocos países alrededor del mundo, no se trata de un genocidio, porque este, los armenios se estaban sublevando. Efectivamente, hubo cuatro poblados que se sublevaron en contra del ejército otomano en 1915, de 1.700 poblados armenios, cuatro lo hicieron, eh, eh, Musadag es uno, quizás si ven esta película La Promesa un poco cuenta esa historia y bueno, este ese es uno de los argumentos pero eh, eh, la Casa Refugio Citlal Tepetl pues siguió con eh, el, el, el evento que teníamos programado ahí y curiosamente a las dos horas que la Embajada Turca mandó este, este rec, eh, una especie de recomendación eh, la embajada Seri también hizo lo mismo casi con las mismas palabras. También en esa misma época hubo un concierto en la sala Nezahual Coyotl en la que una de las uh, piezas que iban a ser uh, este, interpretadas se llamaba Mirando el Ararat y entonces el embajador turco dijo que este evento era una actividad anti turco que en primer eh, punto el llamado Monte Ararat está en Turquía y antes de la fundación de la República de Turquía en los territorios del Imperio Otomano y antes de los territorios del Imperio Seljúcida, entonces que los armenios no tienen derecho a decir que el Ararat es su símbolo y su emblema, aunque si ustedes desde Yerevan voltean hacia el este, este verán el Ararat este, como se ve ahí en el escudo. Eh, la respuesta del embajador de, Armenio, también, de Armenia fue muy interesante porque le dijo que, bueno, antes que los turcos llegaran a Turquía, hacia el año 1000, pues ya estaban los armenios viviendo ahí, tenían ya el agagat como emblema, este, y que ha sido utilizado históricamente, de hecho, Khrushchev en sus memorias también cuando le... Este, el embajador no un diplomático turco le dijo que debía quitar la república socialista soviética de armenia el escudo eh, el ararat de su escudo él le respondió bueno ustedes tienen la eh, la luna la, la bandera acaso la luna les pertenece eh, entonces uh, la conmemoración a partir del 2015, pues sufre ciertas transformaciones. En Armenia es uh, multitudinaria, llega casi un millón de personas a llevar claveles al mon monumento a los mártires, pero también en Brasil, ahí en la avenida Santos Dumont, donde están la, dos de las iglesias armenias, este, también hacen un un acto de conmemoración. En Argentina, en Buenos Aires, se hace una marcha de la Facultad de Derecho a la Embajada Turca. Este, y hay de, de esta forma pues mucha actividad el 24 de abril y todo lo que se hace en una de estas comunidades se replica en las otras porque en eso consiste la diáspora, ¿no? en esta lectura a través de periódicos de lo que hacen los otros, que son como nosotros, que tuvieron un mismo destino y que ahora estamos separados, sí, pero también eh, muy coordinados. O hay muchísimos matrimonios, o muchísimas uh, relaciones de parentesco también. Uno tiene un primo en Nueva York o un hermano viviendo en Los Ángeles, o otros primos en Líbano. Hay esta conciencia, entonces, de estar dispersos, pero tener un mismo origen y una misma ruta. Eh, no sé si, creo que estamos ya con tiempo, porque puedo seguir hablando de cómo México no solo no reconoce... Ok. Bueno, México es uh, particularmente interesante en el tema del genocidio armenio. México solo reconoce dos genocidios, el holocausto y Joyalí, que es un evento que sucede en uh, la guerra en Karabaj, en el que mueren quizás 150 personas. Evidentemente no es un genocidio, tampoco una masacre, esto se los voy a explicar más adelante pero este, pues México, por eh, la buen cabildeo eh, con diputados y senadores mexicanos, también se los llevaron de viaje a Azerbaiyán, todo pagado, eh, pues ellos pasaron dos resoluciones en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores que reconocen que lo que pasó eh, en Hojalí, pues es un genocidio. México no reconoce que lo que pasó en uh, Guatemala o en Camboya o en Randa es un genocidio, pero sí reconoce lo de Jojalí eh, ¿no? Le falta a los randeses hacer este tipo de cabildeo. Eh, Pérez Esquer, el que pasó el punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, cuando se le hizo una entrevista, él dijo que a él se le ocurrió utilizar la palabra genocidio y que si alguien se ofende porque yo dije que era genocidio, pues me tiene absolutamente sin cuidado. Eh, después, en la Cámara de Senadores, el mismo día, y son de dos partidos políticos diferentes, este, también se pasó una resolución escrita casi de la misma forma no sé si es una inspiración divina que un diputado del PAN en la Cámara de Diputados escribe esto y después un senador del PRI en la Cámara de Senadores escribe exactamente igual bueno también se pasó esta resolución pero oh sorpresa la misma resolución con las mismas faltas de ortografía se ha pasado también en eh, Colombia, en Honduras, en Ecuador este, y entonces todos estos países ahora reconocen que el evento de Joyalí pues, es un genocidio. Eh, es algo muy interesante. Eh, eh, ¿Qué pasó en Joyalí? Eh, durante la guerra en Karabakh de 1992 a 1994 hubo 40, 40 mil, no son 20 mil muertos, eh, quizá 10 mil y 10 mil. Difícil saberlo, hubo pogromos en contra de la población armenia que vivían en Azerbaiyán, este, en Bakú, en Maragá, en Quirovabad, etc. Y eh, la población, los, los aceríes, aunque en realidad eran muchos meshetas, que son de estos georgianos tur, turquizados, que estaban en Asia Central y que después llegaron como refugiados a Azerbaiyán y fueron instalados efectivamente en una zona de guerra, bueno, pues también eh, tuvieron en esa noche del 25 de febrero que salir de, de Joyalí en dirección a Agdán porque la ciudad estaba siendo tomada por las fuerzas eh, independentistas armenias que son nativas de, de nagorno Karabaj eh, se cree que 300 se quedaron, 1.100 se refugiaron en Adán, 1.275 fueron capturados o intercambiados por otros prisioneros de guerra y 150 desaparecieron. Eh, México dice que 613 es el número de, de víctimas de, esta, de este evento. Y eh, este número ha ido en aumento, fueron 330, perdón, empezaron con 160 en 1992, ya para febrero el gobierno Acedí decía que eran 335, 485 en el 97, 603 en el 2015, etc. Entonces viene subiendo eh, el número. Pero no es un genocidio ni una masacre porque estos eh, refugiados, estaban siendo trasladados por soldados y tuvieron un encuentro, una lucha en contra de los soldados armenios y rusos que estaban efectivamente en una guerra y murieron estos civiles en un combate. Además, este, como señala Human Rights Watch, este, fueron utilizados como escudo humano, que también esto es un crimen, entonces sin duda es un crimen de guerra, pero esto no puede ser considerado genocidio, no hay una, no, la intencionalidad no fue del exterminio de esta población, etcétera, pero bueno, eh, las dos eh, resoluciones que pasó la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores no tuvo entonces eh, pues la postura armenia o no discutió con los armenios sobre este tema y se pasaron este, de manera muy rápida, de hecho en la Cámara de Senadores se discutió, se propuso el tema, no hubo nadie que lo discutiera y en dos minutos se aceptó esta resolución. Otro tema que también es parte de estas uh, luchas que tiene la comunidad armenia alrededor del mundo es uh, pues no solo que, que los países, o que México, para el caso específico de aquí, no reconoce el genocidio, sino de que reconoce además otro genocidio, y además los, los armenios víctimas de un genocidio ahora son culpables de un genocidio en, en Carabaj. Y tenemos una plaza, que de hecho se le cambió el nombre, antes era plaza de Tlaxcuaque, y ahora es plaza Tlaxcuaque-Joyalí, y tiene una este, estatua de esa mujer levantando los los brazos y dice genocidio de Hotyali en esa plaza eh, cuando cayó el edificio de la dirección de policía en 1985 se descubrió que hubo cuerpos torturados que eh, los tenían enterrados ahí desde bueno los tenían ahí desde no sé cuándo y este, en vez de llamarle a esta, plaza, a esta plaza por el honor de estas víctimas mexicanas eh, que estuvieron ahí, que se descubrieron ahí, pues se decidió de este caso del otro lado del mundo. Eh, también se hizo eh, esta estatua a Heidar Aliyev quizá lo recuerden, que se estuvo casi 20 años gobernando Azerbaiyán y después uh, le sucedió su hijo, ya llevan treinta y tantos años gobernando y bueno, México aceptó que se hiciera una plaza en el que se instalara esta estatua, el gobierno azerí dice que invirtió 10 millones de dólares, aunque el gobierno capitalista dice que son, fueron 6 este, y bueno, por presiones de diferentes activistas en México, eh, la estatua fue removida. Eh, entre estas presiones también están uh, los aseríes que viven uh, exiliados y que le, le explicaban a Marcelo Ebrard, entonces uh, jefe de gobierno, que Heidar Aliyev no era un hombre noble que, mere que merecía ser honrado en parques y plazas públicas, era un general de la KGB y un dictador que derrocó a una república democrática en Azerbaiyán, en su lugar él y sus secuaces han establecido uno de los regímenes, los regímenes más corruptos y represivos del mundo. Se eh, quita, bueno, esto está cosa también con la iglesia, se, eh, hace una comisión de análisis. Eh, que, que esté estudiando el caso para el 22 de octubre del 2012, Gerardo Estrada, Gabriel Guerrero y Guillermo Osorno, llegan a la conclusión de que la estatua debe ser removida y la placa, modificar el término genocidio por masacre, esta placa que está en la, en la Plaza que se eh, quitó la estatua pero todavía la placa sigue ahí. Azerbaiyán dijo que iba a acudir a organismos internacionales para evitar la remoción de su estatua, porque ellos ya habían hecho un acuerdo y que el gobierno capitalino tenía que este, cumplirlo. También dijo que iban a reducir la inversión que tenían proyectada para México de 4 mil millones de dólares, aunque el año anterior habían sido 4 o sea, tenían proyectos interesantes, pero pues que no, no los iban a hacer ahora. Eh, después, la negociación que se quedó, nos quedamos, todavía no sabemos qué pasa, es que se le iba a dar una casa en las lomas a la Embajada de Azerbaiyán para que pusiera esta estatua, cosa que todavía no se hace, pero todavía sigue este mapa en la avenida Reforma de un... Azerbaiyán que no reconoce la autodeterminación de la República de Nagorno-Karabaj. Este, no sale, evidentemente, la República de, de Karabaj, y eh, pues esto también genera un problema para la comunidad armenia, para. Uh, también uh, los armenios alrededor del mundo, porque es de alguna forma simbólica que me, eh, México acepta que se ponga un mapa que no está reconociendo la autodeterminación de los armenios en esta zona, por qué eh, están mostrando esto, pero bueno, en México no, no ha pasado todavía nada. Eh, creo que son muchos temas, yo ya me pasé del tema, una disculpa, pero muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Carlos. Sí, la verdad es que dan ganas como de quedarse en una clase entera con cada uno de los temas, ¿no?